Eh, buenos días, soy Madaleno García Rojo... Eh, ...nos encontramos en Castilla-La Mancha... ...la mayor producción de viñedo de España... ...y venimos a presentar hoy... Eh, ...vino tinto... ...de la variedad cabernet Viñón Rivera del Río... ...este vino se comercializa bajo la denominación... ...de vino de la tierra de Castilla... ...podemos observar... ...que es un vino... Eh, ...en color rojo picota... ...muy intenso... con unos aromas eh, que nos recuerdan a frutas del bosque y con algunas notas de café es un vino potente, agradable y bien equilibrado la temperatura óptima de consumo es entre 12 y 15 grados y se recomienda para carnes y asados. Buen provecho.